Buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo a día 24 de enero con un frío que te mueres, están los gansos disfrutando de su baño matutino. Like son dos parejas, dos machos y dos hembras, la blanca es una hembra, los otros dos son dos machos y esta de aquí es la otra hembra. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.